Cordial saludo, mi nombre es Juan Nicolás Álvarez Tobar y hoy les voy a hablar acerca de la articulación de la cadera. La articulación de la cadera también es denominada la articulación coxofemoral que es una articulación sinovial esférica que se encuentra entre la cabeza del fémur y el acetábulo del hueso coxal Tiene como función dar estabilidad y soporte del peso superior del cuerpo y movilizar el, el miembro inferior, los cuales son los movimientos de de extensión, flexión, abducción, aducción, rotación medial, rotación lateral y circunducción, que es la combinación de todas estas. La articulación está envuelta por una cápsula articular que va desde el borde del acetábulo, el ligamento acetabular tra transversal que es este, y la parte distal del agujero obturador hasta la línea intertrocantérica, mi cresta. Y hay unos ligamentos que la refuerzan que son el ligamento iliofemoral, el pubofemoral y en la parte posterior vamos a encontrar el isquiofemoral. Hay otro ligamento que une la acetábulo con la cabeza del fémur, que es el ligamento eh, redondo la cabeza del fémur donde pasa la arteria del mismo nombre que es rama de la eh, obturatriz de acuerdo a la irrigación a, van a ser ramas de la arteria eh, femoral profunda, que hay unas ramas que son la circunfleja lateral y la circunfleja medial quedan ramas retinaculares hacia el cuello anatómico del del fémur Y una segunda irrigación que es, que es la arteria acetabular, rama de la obturatriz, o también llamada la arteria eh, del ligamento redondo de la cabeza del fémur, que da ramas eh, acetabulares, retinaculares. Eh, de acuerdo a la inervación, vamos a hablar de que está inervado por el nervio glúteo superior e inferior y el cuadrado femoral de acuerdo a una inervación motora y una inervación motora y sensitiva gracias al nervio femoral y el nervio obturador. Muchas gracias.